y caballeros, esta es nuestra segunda llamada, segunda. En unos momentos más comenzamos con nuestro evento. Bienvenidos. caballeros, esta es nuestra tercera llamada, tercera. En estos momentos comenzamos con nuestro evento, la evolución del CIEX en los negocios. Y para ello queda con ustedes Luisa Bolívar, diseñadora de estrategia en Opino. Bienvenida Luisa. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la Evolución de la experiencia de usuario en los negocios, enfocado en América Latina. Como ya mencionaron, mi nombre es Luisa Bolívar. Soy investigadora y diseñadora de Estrategia en Opino, que es la consultora de innovación que representa al MIT Technology Review en español. Durante los próximos 40 minutos estaremos hablando sobre el informe que el MIT Technology Review Brasil, en asociación con Genesis, ha desarrollado sobre el impacto del Customer Experience para evaluar cómo el tema ha sido abordado por empresas de diferentes sectores en distintos países de América Latina. Entonces, para realizar este informe, diferentes redactores del MIT Technology Review Brasil han entrevistado a más de 100 CEOs y tomadores de decisión de diferentes segmentos que han dado su visión sobre la evolución de la estrategia de estas empresas en torno a una modalidad que está basado en el cliente. Ahora, la gran pregunta que responde este informe y sobre la cual rondará también la conversación de hoy es, ¿será que América Latina está lista para cambiar el enfoque tradicional centrado en el producto para pasar y ponerle enfoque en, a sus clientes? Bueno, para eso los invitamos a que se unan a esta conversación dejando preguntas y comentarios en el chat que pueden ver en pantalla. Y para esta conversación tengo el gran agrado de presentar y de invitar a Mauricio Giraldo, que es director de soluciones senior en Genesis para América Latina. Mauricio cree firmemente en el valor de la innovación tecnológica como componente clave en el desarrollo de una sociedad igualitaria y se destaca por detectar oportunidades de negocio. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luisa, y buenos días a todos los que nos acompañan eh, en la audiencia el día de hoy. Muchas, muchas gracias por la invitación y espero que pasen una, un muy buen rato con nosotros. Seguro, seguro que sí. Mauricio, en el informe que hoy nos convoca hay varios highlights y varios puntos destacados que describen cómo actúan los tomadores de decisión de las empresas más destacadas de la región. Entonces, algunos de estos highlights me llamaron la atención particularmente. Y, si te parece, podemos enfocar esta conversación en algunos de estos highlights y que los vayamos comentando y lograr un entendimiento mucho más claro sobre si está lista realmente la región para adoptar una metodología centrada en los clientes. Okay. Buenísimo. Entonces, el primer tema que traigo a la mesa Justamente es este, de omnicanalidad y multicanalidad. Muchas empresas ya tienen claro qué es la multicanalidad, que es un tema necesario a desarrollar. El vapeo de la ruta del cliente o el customer journey es clave para entender a profundidad dónde existen estos puntos de contacto y qué canales deberíamos de habilitar para realmente entablar esta relación con nuestros clientes. Ahora, mi pregunta es, ¿Las empresas en la TAM entienden la omnicanalidad y cómo crees que se, la omnicanalidad se mapea en, en este Customer Journey? Bueno, Luisa, eh, primero partamos de, de entender un poco eh, ambos conceptos. La multicanalidad, eh, digamos que es un concepto eh, nada nuevo en la industria y está enfocado mucho pues está enfocado en cómo las empresas interactúan con los clientes a través de múltiples canales. Entendiendo esos múltiples canales, correo electrónico, chat, chat en vivo, video, mensajería instantánea, telefonía, redes sociales, tiendas físicas y muchos otros canales. Pero cada canal se gestiona de una manera independiente y los clientes pueden utilizar más de, digamos, estos canales o el canal que le convenga para interactuar con la marca. Por otro lado, la omnicanalidad, es la evolución de esa multicanalidad y proporciona una experiencia de cliente totalmente integrada y coherente. Toma todos los canales y permite manejar un concepto de única conversación. Ahora, respecto a la pregunta si Latinoamérica está preparada o no, eh, quiero que nos devolvamos unos años atrás. Eh, Puntualmente 10 años atrás, cuando estábamos en todo este boom en Latinoamérica de la experiencia de cliente, del Customer Journey, de cómo alinear las expectativas, las emociones y los recuerdos en torno al cliente individual, empezamos a hablar de lealtad y de satisfacción. Antes de esto, pensábamos que la satisfacción y la lealtad eran exactamente lo mismo. Sin embargo, múltiples estudios y los mismos clientes, los mismos clientes de diferentes verticales, determinaron que la satisfacción y la, y la lealtad no tienen ninguna correlación, Luisa. A partir de aquí, empezó un boom de cómo desarrollar estrategias enfocadas en la lealtad. Y empezamos a trabajar en todo el, el, el entorno del Customer Journey. Cómo manejar esas expectativas, esas emociones y esos recuerdos orientados al cliente individual y catapultando los valores de la marca, desarrollando un journey de interacciones y un journey también emocional que acompañe a ese cliente o a ese consumidor en todo el proceso de interacción con la marca. Eh, trabajamos durante muchos años, o Latinoamérica ha trabajado durante muchos años a ese respecto y digamos que en esa evolución la multicanalidad obviamente mostró eh, quedarse corta en el concepto. ¿Por qué mostró quedarse corta, Luisa? Porque cuando hablamos de multicanalidad, o cuando hablamos de omnicanalidad, y cuando la mezclamos con la lealtad, existe un parámetro fundamental que las une a todas. Y ese parámetro se llama el esfuerzo. El esfuerzo del cliente para interactuar con la marca. Cuando trabajamos en modelos multicanal, el esfuerzo se incrementa exponencialmente. Y cuando yo genero esfuerzo de una marca, o mi marca genera esfuerzo para que, para que el cliente o el consumidor interactúen conmigo, generalmente eso me genera deslealtad de marca. La omnicanalidad inmediatamente se planta sobre la multicanalidad y al manejar una única conversación, una experiencia totalmente coherente entre todos los canales, inmediatamente empieza a trabajar fuertemente sobre el esfuerzo, trabajando para disminuir el esfuerzo de interacción del cliente con la marca y de esta manera lograr el mensaje de valor del cliente la experiencia de cliente o de la omnicanalidad que tiene que ver con lograr la lealtad de la marca. ¿Cómo está Latinoamérica en este momento, Luisa? Latinoamérica está en un proceso de transición de la multicanalidad que empezó hace ya un poco más de ocho años hacia la omnicanalidad. Sin embargo, tenemos todavía mucho camino que recorrer. ¿Qué consideraciones se deben tener? Se debe, se debe pensar en que el Customer Journey debe ser mapeado Entendiendo y escuchando a ese cliente individual, a ese cliente final, y a partir de allí desarrollar toda una estrategia enfocado en el valor de marca, alineando el negocio, la operación, esos dos, esos dos pilares en torno al cliente final. Perfecto, Mauricio, me encantó tu respuesta. Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que fuiste diciendo. Para mí, creo, creo que el Customer Journey es una herramienta súper valiosa y muy potente cuando se hace de la manera correcta, ¿no? Como viendo realmente al cliente, teniendo esta empatía, poniéndose en lugar de ellos y conectando con todos los demás puntos para amarrar toda la estrategia. Me parece increíble. Y, bueno, además de, de mi pregunta, por acá ya también tenemos como algunas preguntas de, de la audiencia y ah. en cada tema voy a seleccionar una pregunta para que tú la puedas contestar ahora en vivo. Entonces, una pregunta de la audiencia por aquí que tengo es, ¿cuáles son los pasos clave que una empresa en la TAM debería de tomar para integrar la omnicanalidad en sus estrategias. Ok, perfecto. Bueno, Luisa, partamos, digamos, de, o salgamos del concepto teórico y vamos, vámonos a la práctica. ¿Cuáles son esos pasos clave? Yo creo que cualquier compañía debe trabajar sobre tres puntos fundamentales. Adopción, adaptación y aprendizaje. Pero, pero también debemos tener en cuenta los seis pilares que salieron justo en, en el informe del MIT eh, respecto a la evolución de la experiencia de cliente en los negocios. Me parece fundamental que toda compañía tenga en cuenta esos, esos seis pilares para garantizar una muy buena experiencia de cliente. Esos seis son integridad, resolución, expectativas, tiempo y esfuerzo, personalización ante todo. La evolución de la personalización, que es ese mismo quinto, que es la hiperpersonalización y la empatía como eje fundamental que une todo el modelo. Buenísimo. Pues bueno, ahora que tocas este tema de la personalización, justamente me lleva al siguiente highlight que me gustaría que, que conversáramos un poco el día de hoy, que es la orquestación y la personalización. Entonces, ya sabemos que los avances tecnológicos y la capacidad de analizar como los, los datos nos permiten como que las empresas puedan llegar a personalizar aún más oferta y cada vez más como esta prestación de, de servicios y que puede hacer con que las experiencias de los clientes sean más personales y cada vez más, más humanas. Entonces, me gustaría preguntarte ¿cómo podrían las empresas latinoamericanas incorporar a mayor medida la personalización en sus estrategias. Ok, perfecto, perfecto, Luisa. Bueno, esa esa esa pregunta es bastante interesante porque nos nos devuelve a la multicanalidad y a la omnicanalidad. como digamos como contexto para poder para que pro, podamos profundizar en en este punto? Eh, cuando empezó todo este concepto, el boom de que el cliente debe estar en el centro, la experiencia del cliente, el customer journey, a la curva emocional, la interaccional, y cómo todo eso se enfocaba en lograr la lealtad de la marca, por muchos años empezamos a trabajar en torno a estrategias donde el eje fundamental de las conversaciones eh, giraba en torno a cómo lograr lealtad de marca. Pero hace algunos años, eh, todos esos conceptos evolucionaron y apareció eh, la orquestación. Cuando hablamos de orquestación, tenemos que traer sobre la mesa eh, un nuevo concepto llamado la empatía. La empatía es fundamental y digamos que si me voy al término coloquial, por decirlo de alguna manera, la empatía es, no es nada más que ponernos en los zapatos del otro, pero resulta que Muchas compañías, muchos consult muchas consultoras, muchos gurús, especialistas en el concepto, se dieron cuenta que la empatía impulsa la confianza, la confianza hacia, qué? hacia la marca, o la confianza entre la marca y el cliente, y el cliente en la marca. Y a partir de ese catalizador, la lealtad se dispara. Y lo que están encontrando eh, algunas consultoras es que las empresas que trabajan sobre la lealtad, y esa lealtad está, digamos, catapultada por la empatía, crece en 2.5 veces más rápido, Luisa, que sus pares en la industria. Partiendo de eso, entonces, y yéndonos al slide, omnicanalidad, eh, orquestación y personalización. Ya entendimos muy bien que la omnicanalidad es la evolución de la multicanalidad. ¿Pero qué es la orquestación? Miren que cuando hablo de omnicanalidad, estoy hablando de canales. Cuando hablo de multicanalidad, estoy hablando de canales. Cuando hablo de orquestación, eh, aunque a, los términos pueden ser eh, simi, eh, semejantes o similares, están, no, no, no, están correlacionados, pero no significan lo mismo. La orquestación de interacciones puede implicar la coordinación de diversas áreas de la empresa, como marketing, ventas, atención al cliente y logística, por ejemplo, para asegurar que todas las interacciones del cliente sean consistentes y estén totalmente alineadas con la estrategia general de la empresa, una estrategia totalmente fundamentada en el cliente final, pero además puede implicar el uso de tecnologías avanzadas por inteligencia artificial, para la optimización de interacciones y mejorar la personalización de la experiencia del cliente. Cuando hablamos de orquestación, Luisa, empezamos a traer Cuatro temas fundamentales a la mesa. Cuando hablamos de orquestación, estamos hablando de no solamente el canal, sino de la interacción, el momento y el mensaje. Cuando yo orquesto, estoy utilizando el canal correcto, con la interacción correcta, con el mensaje correcto en el momento correcto. Para que esto se dé, tengo que tener mucha data. Y para que esto se dé, tengo que tener alineadas muchas de las áreas de la organización. Obviamente al interior de la organización voy a generar esfuerzo y voy a generar fricción, pero eh, como resultado final eso va a disparar la lealtad, la lealtad va a generar confianza y la confianza al mismo tiempo me va a catapultar la lealtad de marca. Entonces cuando hablamos de orquestación y de personalización seguimos enfocados en cómo lograr la lealtad, pero el eje fundamental o el primer catalizador ahora deja de ser la lealtad y pasa a ser la empatía. Antes la lealtad era el objetivo, ahora la lealtad es el resultado. ¿De qué? De que trabajar en una estrategia 100% empática, Luisa. Me gusta mucho cómo lo fuiste planteando como si fuera una cadena, ¿no? como varios engranes que es uno sin el otro no llega a funcionar y creo que está muy, muy bien como estructurado el por qué es importante y como vemos justamente en las gráficas, hay uno que está ahí como parcialmente en desacuerdo, que está medio alto ese, ese lado y la personalización está parcialmente de acuerdo, pero hay que ver cómo, cómo irlo balanceando, ¿no? Entonces, aquí, Mauricio, te traigo otra pregunta de la audiencia que me pareció muy importante, que justamente está muy alineada con lo que fuiste diciendo, que es cómo involucrar más la empatía al momento ¿Eh? de personalizar nuestros procesos. Oye, qué bien. Veo que, la, veo que el público está bastante, bastante concentrado en lo que estamos hablando, empatía. Me encanta. Miren, eh, ¿cómo involucrar la empatía en todos nuestros procesos? Partamos de lo siguiente. Cuando hablamos de empatía y tratamos de describir el concepto, el concepto puede ser, una vez más, puede ser bastante etéreo, ¿sí? Y caemos mucho en el error de... Irnos al típico cliché de que la empatía es ponernos en los zapatos del cliente. ¿Por qué digo que caemos en ese cliché? Porque pensamos que el eh, sonreír en una interacción, el ser amable en una interacción, eh, nos va a generar empatía. Eso, digamos, que sucede en el mundo real y con el cliente tradicional. Pero con la evolución del consumidor, con la evolución del de nuevo comprador, la empatía va mucho más allá. Y lo importante es aterrizar o tomar esa empatía y bajarla a algo tangible. Digámosle, Luisa, un, un framework. Un framework que nos permita trabajar esa lealtad, esa confianza y esa, ese logro desde la, de la empatía en, eh, utilizando unos pilares, un framework básico. Nosotros hemos trabajado fuertemente en eso y hemos, denominado, hemos, hemos desarrollado un concepto llamado empatía en acción. Que va de el concepto y de la definición per se del concepto a accionables de negocio conformados por cuatro verbos. El escuchar, el entender, el predecir, perdón, el, el, el escuchar, el entender y predecir, el actuar y el aprender. ¿sí? Y de esa manera poder con conocer al cliente, ¿sí? comprender las necesidades del cliente, utilizar la información para personalizar los procesos, capacitar a los empleados en todo el concepto empático y de una manera proactiva adelantarme a las necesidades de ese cliente individual y, firmar, y finalmente fomentar la retroalimentación del modelo para hacer que la empatía esté presente en cada punto de contacto en el momento de interactuar con el cliente. Súper interesante Mauricio, excelente respuesta. Ahora me lleva al siguiente tema, que es justamente la, el uso como de datos y cómo, cómo esto puede estar como, ligado a todo lo que estamos hablando no porque a veces los datos puede parecer que está como separado y empatías de un lado y datos es del otro pero cómo realmente los datos en tiempo real pues aún no es tanto una realidad en, en la TAM, no aquí lo podemos ver como en el en, en la gráfica de que la mayoría de las empresas están en estas últimas dos, ¿no? Parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que no se disponen de datos en tiempo real para realmente generar estas experiencias digitales personalizadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo las compañías deberían hacer una migración a la toma de decisiones basadas en datos? Bueno, perfecto, Luisa. Primero que todo, debemos entender que todo este concepto, todo este concepto de la evolución del CIEX en los negocios, tiene al cliente en el centro. Y siempre hemos hablado del de customer, pero ahora el mismo concepto y la misma industria, la misma evolución del de mercado nos lleva al consumer, al consumidor. Y lo más importante actualmente, para hacer una migración exitosa y para realmente que las compañías deban eh, o, o, qué, o qué pasos deben llevar las compañías para re realizar una migración exitosa hacia la data. Lo primero es definir los objetivos, definir unos objetivos claros enfocados en ese cliente individual. La transformación digital nos trae tres pilares. El negocio, la operación enfocada en el cliente individual, realmente esa es la estructura de la transformación digital. Y cuando hablamos de una migración exitosa utilizando la data para poder trabajar en orquestación y en personalización, lo más importante es definir los objetivos de negocio. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Y para qué lo quiero hacer? Partiendo de ahí, evaluar los datos existentes. ¿Qué tengo y qué no tengo? Y con base en eso, identificar lagunas en los datos. ¿Qué necesito adicional para lograr los objetivos? ¿De dónde lo tomo? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo lo tamizo? ¿Tendré data estructurada o no estructurada? ¿Tengo la data suficiente para realmente entender a ese cliente individual y personalizar su experiencia? ¿O debo trabajar en tomar esa data, en generar esa data, en capturar esa data? La mayoría de las empresas en Latinoamérica ya entienden estos tres pasos. Ahora, partiendo de eso, la mayoría de las compañías en Latinoamérica están entendiendo que si no tengo la data suficiente para poder hacer esa migración exitosa, tengo que sentarme con el cliente individual. La mejor fuente de datos para poder determinar cómo debe ser el modelo de orquestación y de personalización, donde la empatía genere confianza y donde la, y donde la confianza y la empatía como catalizadores disparen la lealtad, es el mismo cliente individual. Como cuarto punto, Luisa, Definitivamente debemos invertir en la tecnología adecuada. Debemos tomar las decisiones basadas en datos y qué requiere qué tecnologías requerimos, es importante invertir en tecnología adecuada para poder recopilar, almacenar, procesar y analizar esa data. Y por último, capacitación, formación de los empleados, entender y ser conscientes de que la data es la base de la personalización y la data es la base de la orquestación. Y una vez más, Recuerden, orquestación no es omnicanalidad. Partimos de multicanalidad, evolucionamos a omnicanalidad, y la orquestación, aunque parece ser un término evolutivo en la omnica, de, de la omnicanalidad, realmente la orquestación lo que nos busca es, obtiene como finalidad llevarnos al modelo de personalización e hiperpersonalización, teniendo como base la data. Buenísimo. Pues mira, aquí hay algunas preguntas pero hay una que me llamó bastante la atención, que es, ¿cómo podrían las empresas latinoamericanas integrar nuevas tecnologías Ajá. como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático para mejorar sus procesos de CIEX? ¿Cómo podrían las empresas latinoamericanas integrar nuevas tecnologías como AI y aprendizaje automático en CIEX? Perfecto, Luisa. Mm. Yo partiría la respuesta a esa pregunta en dos, ¿sí? Vámonos primero a desde la estrategia, ¿qué debería hacer la empresa? ¿Qué debería ser una empresa latinoamericana? En Chile, en Perú, en Costa Rica, en Uruguay, Paraguay, Argentina, en Centroamérica, en el Caribe. Yo creo que desde la estrategia debe trabajar en los siguientes puntos. Primero, eh, identificar los objetivos de negocio, como lo vimos en la pregunta anterior. Identificar las áreas problemáticas, qué es lo que quiero resolver, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr. Evaluar la capacidad interna es fundamental como compañía. Elegir la tecnología adecuada, yo creo que podría ser un cuarto punto bastante importante. Integrar la tecnología con la estrategia de CIEX y definitivamente capacitar al personal. Para mí... Para mí esos seis puntos, Luisa, son fundamentales desde la estrategia, ¿sí? Si como empresa latinoamericana necesito integrar nuevas tecnologías como estas tecnologías aceleradoras a toda la mejora del proceso de CX enfocado en el cliente individual, eso desde la estrategia. Ahora, desde la táctica, Luisa, mmm, me voy a ir un poco a lo tangible, a lo duro, ¿sí? Eh, creo que es muy importante el trabajo con los chatbots, y asistentes virtuales y enfocarme mucho en DX, en el digital experience en esa experiencia de ese cliente digital evolucionado eh, el análisis de datos y la personalización son fundamentales para poder lograr la orquestación eh, la automatización de procesos internos en EX, en employee experience también es fundamental CX, DX y eh, EX EX en análisis sentimental en CIEX y la orquestación como último pilar. Entonces, ahí tenemos otros cinco puntos que desde la táctica una empresa latinoamericana debería tener en cuenta a la hora de llevar estas tecnologías exponenciales, Luisa, eh, a la mesa de trabajo para diseñar mejores procesos de CIEX. Así es. Totalmente de acuerdo. Y trajiste varios términos que me parecen súper interesantes y que deberíamos de tener varios webinars más como para profundizar en cada uno de ellos, como el DX, como el EX. Creo que es, es increíble como todo este mundo y hasta dónde nos podemos meter como en la granularidad. Y, bueno, hablando un poco como de lo que mencionabas de, pues, realmente de, del procesamiento de esta data y de qué data es necesaria, me lleva al siguiente punto, que es las herramientas para medir el CX. entonces Aquí lo que me gustaría como profundizar un poco es en el siguiente tema, que es el Technology CX Tools. Entonces, como podemos ver en las gráficas, un porcentaje, pues, realmente no está como tan contento, ¿no? Podríamos decirlo, eh, con las herramientas de CX que, que, que tiene. Entonces, aquí me gustaría preguntarte algo mucho más enfocado como a Genesis y qué tipo de soluciones tiene y con qué tipo de soluciones cuenta Genesis para estas herramientas enfocadas en Customer Experience. Mira, mira, Luisa, que es bastante interesante el estudio porque refleja totalmente lo que está sucediendo realmente afuera, en la calle, en las verticales, cuando hablamos de banca, cuando hablamos de ah, servicio al cliente, cuando hablamos con verticales de telco, cuando hablamos con verticales de salud, a hospitality cuando hablamos con compañías de industria y es qué herramientas tenemos, cómo eh, y hacia dónde nos vamos y final y e inicialmente o digamos un gran error que tenemos en Latinoamérica es que siempre que pensamos en trabajar estrategias de experiencia cliente o experiencia de empleado, lo que colocamos sobre la mesa primero es la tecnología, sí, pero nos olvidamos que el eje fundamental de este, tipo de, de este tipo de estrategias es la persona, el cliente individual. Y tenemos que entender que las personas han incrementado su demanda por la empatía. Entonces, Luisa, cuando yo me siento con un cliente, el cliente quiere, quiere, quiere que la compañía sepa quién soy, que sepa qué necesito, que sepa cómo llegué hasta aquí, que me resuelvan, que me deleiten, que no me hagan perder tiempo, que quiero que la, que la compañía que me está atendiendo entienda cómo me siento y actúe en consecuencia. Eso es empatía. Y resulta que para poder lograr esa empatía, pues debo partir de entender cómo canalizar o cómo diseñar una estrategia empática que tenga accionables, accionables de negocio, accionables que realmente sean puestos sobre una plataforma tecnológica X, Y o Z, sea su nombre, y que pueda llevar esa empatía a accionables reales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de qué tipo de soluciones, las soluciones debemos partir de que actualmente el mercado latinoamericano, un rubro se mueve en la multicanalidad, otro rubro se, vuelve, se mueve en la omnicanalidad y hay ya compañías que están saltando hacia el modelo de la orquestación. En cada una de esas fases hay ciertas variables que son fundamentales. Cuando yo hablo de multicanalidad, mi objetivo es la eficiencia. ¿Sí? Cuando yo hablo de omnicanalidad, mi objetivo es la eficiencia más la, más la efectividad y en algunos casos el Customer Satisfaction. Pero cuando hablo de orquestación y de hiperpersonalización, mi objetivo es el NPS y mi objetivo es la empatía. Cómo medir realmente la empatía, tanto del empleado como del de cliente como del consumidor, generar una respuesta totalmente holística basada en datos para tener una herramienta de CX que me permita manejar un journey de principio a fin y que pueda llevar todo ese concepto de curva emocional y curva interaccional a un modelo totalmente práctico que realmente solucione los problemas que el cliente individual latinoamericano está necesitando. Entonces, la gráfica es muy disciente porque en Latinoamérica la mayoría de las veces nos vamos a la herramienta y debemos enfocar o debemos definir o debemos tener muy claro que en ese modelo de transformación digital de tres pilares la tecnología, la operación y el negocio están enfocados en el cliente individual y debo desarrollar un modelo no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro donde el eje fundamental sea el cliente, el consumidor y a partir de ahí poder definir qué herramientas adopto, en qué modelo evolutivo estoy, cómo defino KPIs de negocio, pain points, cómo defino OKRs que nos lleve del punto A al punto C y, de, y, y, y con qué accionables de negocio y con qué medidas para poder lograr la experiencia de cliente ideal de la compañía. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Creo que la parte de la empatía Gracias. es realmente la clave para poder diseñar cualquier estrategia, ¿no? Y entender realmente al cliente y no nada más como, bueno, la empatía hay que hay que vivirlo, hay que realmente ponernos en sus zapatos para poder diseñar estrategias que funcionen y que sean de acuerdo a lo que nuestros clientes necesitan. Entonces, aquí me gustó mucho esta pregunta porque habla de consejos, entonces como ah. como tips, como tips que tú puedas dar. Entonces, ¿qué consejos nos dan para la implementación de este tipo de herramientas. Muy bien. Consejos eh, que puedo compartir y muy basados esos consejos en mi experiencia en campo. Ah, lo importante es hacerse una pregunta al interior de la compañía y es, ¿estoy listo para ofrecer experiencias personalizadas a escala? ¿Sí? Es la primera pregunta, ¿estoy listo? Y si estoy listo, pues adelante, y si no estoy listo, ¿Qué necesito para estar listo? La empatía requiere el uso de datos de cliente, empleados, tecnología, eh, inteligencia artificial, enfoque eh, totalmente en marketing, ventas y servicios. ¿sí? Y lo más importante es saber si estoy listo y si no estoy listo, ¿qué necesito para estar listo? Eh, para quienes están iniciando en este mundo, podemos iniciar, por ejemplo, podemos trabajar sobre el Empathy Assessment. Nosotros en Génesis tenemos... Eh, una herramienta totalmente gratuita que se baja de nuestro portal que se llama la Empathy Assessment, está en seis idiomas y que les permite a ustedes evaluar si están listos o no, cómo están ustedes versus los pares de su industria, ¿sí? Y mm -hmm. evalúan y miden su preparación, su fortaleza las oportunidades de mejora y al, fino, y al final obtienen un informe personalizado para ver cómo se comparan con los datos de referencia y realmente si están listos o no para usar este tipo de herramientas. Pero la, el, el assessment no se queda solamente ahí. Les entrega el informe y también les da una serie de recomendaciones para desarrollar un roadmap evolutivo basado en los eh, KPIs de negocio y OKRs que ustedes definan como compañía. Lo más importante es que se hagan esa pregunta. O sea, consejo fundamental. Estoy listo para ofrecer experiencias personalizadas a escala. Puede que sepa, como puede que no. Y si no sé, Genesis los puede ayudar con el empathy assessment. Se los vamos a compartir también en el link del webinar. Qué interesante esta herramienta. Debe ser muy útil y qué bueno que sea una herramienta gratuita que pongan a disposición. Me parece súper valiosa. Buenísimo, pues ahora me paso al último tema que me gustaría que, que habláramos en este webinar y es la evolución del CIEX. Entonces, la, aquí podemos ver, les, les traigo como esta pequeña gráfica eh, y es muy, muy sabido y resonado que es importante entender al cliente e innovar pensando en sus necesidades. Pero es diferente la teoría Ah, realmente la acción, ¿no? Y poner el Customer Experience en el corazón de las organizaciones. Ahora mi pregunta es, ¿crees que la TAM está listo para el CX Evolution? Bueno, Luisa, eh, Latinoamérica es una región que está en constante evolución y aunque hay desafíos en adopción de nuevas tecnologías de CIES, muchas empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de centrarse en ese cliente final. No solamente en el Customer, sino en el Consumer. Ese concepto de Consumer nos puede llevar a uno, dos o tres webinars que, que pueda, que nos permita realmente profundizar en ese concepto y en la experiencia de usuario final. Ahora, la pandemia del COVID-19 también aceleró la necesidad de la transformación digital y la adopción de soluciones de CX en la región. Pero a pesar de esto, hay, hay un largo camino por recorrer en Latinoamérica en términos de CX Evolution. Por ejemplo, eh, muchas empresas aún no están recolectando y analizando la data de manera efectiva para comprender las necesidades, el comportamiento de sus clientes, eh, las soluciones. Eh, no están no están realmente utilizando la inteligencia artificial o el aprendizaje automático para poder capturar esa data que los lleve a trabajar en torno a todo este concepto de CX Evolution, donde la orquestación y la hiperpersonalización son la base. Eh, y otro tema, Luisa, es que existen barreras, muchas barreras culturales de idioma eh, que pueden dificultar también la implementación de soluciones de CIEX en la región. Por ejemplo, es posible que algunas empresas necesiten adaptar sus estrategias de CIEX para tener eh, en cuenta las diferentes preferencias culturales y el idioma de los clientes de la región, por ejemplo. Pero en términos generales, lo importante aquí, Luisa, es que hemos comenzado, que somos conscientes digamos como región, y que sabemos que el CIEX es el eje fundamental de la evolución de las compañías, la supervivencia de las compañías y el poder eh, complementar eh, con una experiencia extraordinaria muchos de los productos o, u otros servicios que ya son comoditizados en la empresa y donde el valor diferencial eh, viene de la mano del servicio que los acompaña. ¿Sí? Entonces, en general, aunque hay desafíos, creo que la TAM está en un punto de inflexión, definitivamente, está en un punto de inflexión y está empezando a adoptar estas tecnologías de CX, de PX y de EX y centrarse mucho más en el cliente. Claro, me parece súper interesante todo lo que hemos hablado, la verdad es que yo eh, me identifico mucho con, con, todos, con todo lo que has dicho sobre todo porque creo que es muy importante la mezcla entre una parte más cualitativa de empatía y de entendimiento con la parte de datos y cómo todo esto se vuelve como una gran estrategia, ¿no? Entonces, quería agradecerte muchísimo y también a la audiencia por todas las preguntas que nos fueron mandando para hacer estas reflexiones. Y un poco a modo de conclusión, creo que hay algunos puntos que, que fuimos tratando durante la charla, que me gustaría retomar, ¿no? El primero es que la tecnología está impulsando la evolución del CIEX. Y las tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hubo y alguna pregunta de la audiencia que hablaba sobre eso, el aprendizaje automático y la automatización están cambiando realmente la forma en la que las empresas abordan el CIEX. Estas tecnologías pueden ayudar a las empresas a recopilar y analizar los datos de manera más efectiva, personalizar la experiencia de cliente y también, claro, mejorar la, los tiempos de respuesta. Como segundo punto que me llevo de esta gran conversación es la evolución del CX requiere un enfoque estratégico. Y para evolucionar en CX las empresas realmente necesitan un enfoque que aborde los objetivos, tanto comerciales sí. como sí. las necesidades de cliente, como lo fuiste mencionando, que es todo como un gran engranaje. Y la evolución del CIEX no se trata únicamente de implementar tecnologías que estén de moda o como soluciones rápidas, sino que es un desarrollo de una estrategia clara y centrada en el cliente que aborde todos los, ex, los aspectos de la, de la experiencia del cliente. Y esto incluye también la cultura empresarial, la capacitación del personal, la tecnología, la medición del rendimiento. Y por último, el último punto que me, que me llevo de la conversación, es que el CIEX se está convirtiendo en un factor crítico para la diferenciación competitiva. Y a medida que los productos y servicios se vuelven cada vez más homogéneos, el CX se está convirtiendo en este factor clave de diferenciación competitiva y las empresas que ofrecen las experiencias de alta calidad y personalizadas a sus clientes tienen esta ventaja, ¿no? Y, y que están como más un paso más adelante de empresas que realmente no, no llegan a, a implementar este tipo de estrategias. Entonces, eh. Creo que estos son los tres principales puntos que me llevo de la conversación. Realmente agradecerte mucho, Mauricio. Fue una conversación muy rica y muy llena de información. Y antes de cerrar este, este encuentro, me, me gustaría invitar a, a todos a tener acceso al informe completo a través del código QR que estoy ahora compartiendo en pantalla. Eh, para que puedan, o también en el link que vamos a dejar en el chat, además del, del código QR que está aquí en pantalla. Entonces, pues nada más agradecer mucho la, la presencia de todos, agradecerte mucho a ti, Mauricio, y fue una, unos 40 minutos muy, muy bien aprovechados eh, hablando sobre este, este tema. Muchas gracias, Luis, a ti y muchas gracias también a toda la audiencia y, bueno, disponibles para seguir conversando de CIEX, de omnicanalidad, de hiperpersonalización, de data, de herramientas, de data y cómo llevar todos estos conceptos de CIEX realmente a la práctica. CX DX e EX. Muchas gracias, Luis, y gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias.